Bueno, eso que... Oh, ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups! ¡Que roto un bloque de hielo! ¡Que te vas a ahogar! ¡Ay, señor! Que yo escucho agua. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Sophie? ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? campeón hielo y esto sin no me acordaba que el hielo era agua y he roto un bloque agua estoy llorando de la risa tú es buenísimo me he llevado a tu cama también y pilla también ¿qué estoy haciendo? espérate hay que saber Sa -sa queda. A ver, lo que ha pasado es que he roto un bloque de hielo Yo pensaba que se va a romper y resulta ser que ha salido agua Porque no me acordaba que el hielo es agua Eso es lo que ha pasado O sea, que si yo hago así Sale más agua Pero lo peor es que en la vida real tampoco lo pensaba Ya voy rompiendo los bloques Pero ¿dónde estás? Que te vas a ahogar, Daini Respira Oxígeno, oxígeno. Pírate, espérate, yo no estoy, no estaba ahí. Por qué cómo no era, por qué no trafosé. Yo no estoy hablando. Qué te, qué te pasa? Qué te pasa? Ups, ¿Sí? ups. Mil, mil menos cuánto? O sí, lo menos a la mil. Y ahí nos encontramos, pero qué pasa ¿Qué tú quieres cabro. ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡No me de! ¡Ya, ya, ya! ¡No juego, ya! ¿Dónde están Acá ellos? ¡Es hora de dormir! Hora de dormir. No. ¡Me van a comer los zombies por estar...! Sofi no me deja dormir! ¿Cómo que Sofía no te deja dormir? ¿Cómo tú vas a hacer algo así de Sofía? ¿Qué se va? Bueno, yo estoy aquí con un grupo de cabras. Y yo también. ¿Por qué las cabras gritan así? ¿Por qué gritan así las cabras? Es que, es que el sonido de las cabras es... ¿Por qué hacen esos ruidos las cabras? Esa es la que yo... Ahora le acaba de dar un colnazo a... A Sofí por la Mira, mira, ¿por qué me mira tanto esa cámara? ese ruido no